Barbie Vélez insunto a Schwartzman cuando él la dejó. Pasó en 2014, sin embargo, recientemente se conoció que Barbie Vélez y Diego Schwartzman mantuvieron una relación de corta duración que concluyó en malos términos. El tenista fue invitado a Nunca es tarde el programa de Germán Paolosky en Fox Sports, y bajo el incentivo de un amigo que lo desafió a relatar una anécdota amorosa, el tenista reveló algunos detalles. Con la intención de confirmar el rumor, reproducieron aquel video, que cuente lo que pasó cuando cortó la relación con una chica porque priorizó sus viajes y su carrera. No se quería comprometer y no estaba enganchado. Cuando le fue a comunicar que no quería estar más con ella y cuando se fue, recibió un mensaje de voz muy agresiva por parte de la señorita, que lo deja muy mal parado a él. Si se anima que diga quién es y que dé su nombre dijo el amigo. Sin embargo, Schwartzman aclaró que no daría el nombre de su ex —no voy a decir el nombre de ella. La relación venía muy bien y estaba para pasar a mayores. Pero ella tenía mucho trabajo en el verano y yo también empezaba con los viajes al exterior. Por eso fui a charlar y a decirle el problema que teníamos. Pensé que íbamos a discutir, pero nos pusimos de acuerdo y anduvo todo bien hasta que me fui de la casa. Al rato vi varias llamadas perdidas y una nota de voz en el teléfono de más de un minuto. En la que me decía que era un pelotudo y varias cosas más. Creí que vos eras diferente al resto. Y el que nos presentó es un boludo, y tu otro amigo que te bancaba también es un boludo. Me dijo de todo, aseveró a Diego. ¿No podemos dar ninguna pista? Preguntó el conductor. No, después de contar esto, queda mal, dijo el tenista a quien también se lo vinculó con Laurita Fernández. Pero, con un gran aporte, en un ambiente de amigos, Barasi, Chatruki y Paoloski fueron aportando datos que llevaron a descubrir con facilidad de quién se trataba.